Bienvenidos a la clase de bancos comunales, monedas sociales y finanzas éticas. En esta ocasión vamos a compartir los saberes y conocimientos que hemos reflexionado desde la práctica de algunas redes, grupos dedicados a usar y promover monedas sociales, así como crear metodologías, herramientas y materiales didácticos para cambiar el paradigma financiero económico. Tendremos el testimonio de algunas experiencias latinoamericanas que han sido implementadas a partir de la pandemia, como es el caso del MUYU en Ecuador, el SOL en Uruguay y el PAR en Argentina. Así como una experiencia en México, el multitrack Michuca. Todas estas iniciativas tienen detrás una larga trayectoria de aprendizajes desde los años 90, y finalmente la red de finanzas Aratago nos compartirá el trabajo educativo que están realizando para difundir las finanzas éticas y alternativas en Euskadi. Welcome to the class: communal banks, social currencies and ethical finance. On this occasion, we will share the knowledge and wisdom that we have learned from the practice of some networks and groups dedicated to using and promoting social currencies, as well as creating methodologies, tools, and teaching materials to change the financial economic paradigm. We will have the testimony of some Latin American experience that have been implemented from the pandemic, as is the case of the Muyu in Ecuador, the Sol in Uruguay, and the Par in Argentina, as well, As an initiative in Mexico, the Michuca. All these have a long trajectory of learning behind them since the 90s. Finally, the Finanzas Aratago Network will share with us the educational work they are doing to spread ethical and alternative finance in the Euskadi. Buen día, estamos buscando hacer una grabación para esta que es nuestra primera clase oficial, porque la verdad es que hace mucho que pertenecemos a la Universidad del Buen Vivir, más allá de, de, del bautizo oficial. Entonces quería contarles eso, que voy a contarles algo de nuestra experiencia como redlaces en una charla totalmente mía, ¿no? personal, de manera que espero que lo comprendan porque si tuviéramos que hacer un, un, un evento colectivo hubiese sido mucho más largo. Yo creo que hoy vale la pena que yo les empiece por contar eso, ¿no? Bueno, soy Eloísa Primavera, mi participación con las monedas sociales tiene más o menos, a ver, 95, 96, eh, bueno, 25, a 27 años según cómo se empiece a contar. Y para mí es un placer estar aquí hoy contándoles que hoy somos un grupo y tenemos una, un, una colección de eh, compañeras que llamamos Pirca, ¿no? o esas piedras que se acomodan entre ellas para que eh, esa tarea que fue una tarea que nos, eh, con la cual nos comprometimos a partir de la pandemia pueda ser eh, hecha en cada lugar como con la gente que quiere hacerse cargo de los mismos objetivos y sus distintas modalidades. Vamos a empezar eh, con lo, compartiéndoles esa presentación en la cual tratamos de hacer una síntesis de qué son las monedas sociales eh, de las cuales nos estuvimos ocupando prácticamente a partir de la pandemia, yo diría casi a causa de la pandemia, ¿no? porque la pandemia fue la que nos ayudó a reformatar la, la modalidad en la que estábamos funcionando para eh, justamente no, no interrumpir nuestras actividades. Bueno, esa es entonces mi primera aclaración, o sea que hay algo que eh, para mí es importante decir, yo pertenezco a una red antigua del año 99, o sea que ya tiene 23 años, la red latinoamericana de socioeconomía solidaria, con la cual nosotros eh, aprendimos a distribuir, vamos a ver si paso acá mi ollito, así no se ve una cosa rara detrás de mi cuello, eh, a, aprendimos a mirar en grande, no desde... Argentina o Brasil, sino desde el territorio que consideramos que tiene algo en común y un mensaje para dar, que es América Latina, como llamamos acá en la voz bosque Aviala, que quiere decir la tierra que florece. Ese es entonces un, un aporte de, de este momento. Estamos en diciembre de 2022, cosa que a veces es importante recordar porque no siempre está la fecha, ¿no es cierto?, de los eventos. Eh, ¿Qué queremos contarles? Bueno, queremos contarles que en el mundo solemos tener eh, como compañía, compañeros que comparten alguna visión. Y si yo tuviera que poner una imagen a esa visión, es una imagen de vida que florece en armonía con la naturaleza y que puede ser muy bien representada por niños que sonríen. No, no es exactamente la imagen dominante de nuestro escenario de nuestros territorios pero es la que queremos lograr y yo estoy segura que eh, quienes escuchan este mensaje esa visión la comparten no es cierto en nuestro futuro el que queremos construir ahí está armonía con la naturaleza y la tierra que florece con niños que sonríen eh, qué queremos decir con eso que eh, podemos despertar con esa imagen, pero a poco de despertar, las noticias que llegan nos abruman con las cuestiones de cambio climático, de la pobreza creciente, más que la pobreza, la desigualdad creciente en distintas regiones del planeta, y entonces es importante que recordemos que el foco debe volver a donde está, que es en las en lo que queremos construir, ¿no es cierto? Es más fácil levantarse así. ¿Mm? Decía el obispo Desmond Tutu que podemos ser esclavos de la esperanza o de la desesperanza. Nosotros somos de la tribu de la esperanza, de la confianza y la responsabilidad de construir ese, ese mundo. Eh, para, para eso lo importante es volver acá y decir que en cada lugar Niños felices tienen distintas expresiones y esta, esta imagen es una imagen de Brasil, mi país de origen, en la cual creo que hay algo que nos muestra que la felicidad eh, también es algo efímero que podemos fotografiar que no depende de el concepto dominante de riqueza y de buen vivir, sino que puede ser alcanzada por cada uno de nosotros en cualquier momento si decidimos que eh, somos responsables de este colectivo ¿no? de ese colectivo que eligió la imaginación como forma de ser feliz aunque sea por un breve instante parece o sea, que eso es como eh, por lo menos yo a mí me gusta pensar en esa imagen, ¿no? que son chicos que, que pueden ser felices por un momento si usan su imaginación, porque se trata de esto, lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cómo fue que pensamos, o sea, eh, y, y quisimos compartir con ustedes la forma que encontramos de crear buenas prácticas eh, en distintos territorios de América Latina como en Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia que a partir de mayo del 2020 durante la pandemia decidimos que valía la pena seguir apostando a la imaginación acá como nuestros Compañeritos que dicen, por un momento, por un momento una selfie es esto. Y dijimos, por un momento la abundancia es esto, el camino de las monedas sociales. Para eso quería referirme muy brevemente a que, si bien es difícil eh, hablar de eh, puntos referenciales comunes a todos los países de América Latina, yo creo que hay algo que compartimos de la década del 70 y del 80, que era una década donde había muchas dictaduras militares en nuestro continente, mientras tanto las economías populares incubaban eh, varios modelos de economía solidarias, no uno solo, ¿no? Más tarde esas economías solidarias se fueron formalizando, empezaron en algunos casos a ser parte de la política pública y lo que vamos a ver ahora eh, son justamente algunas iniciativas que estuvieron, están y estarán seguramente cerca de las políticas públicas, pero que nacieron en la sociedad civil. Y de eso queremos hablar justamente, ¿no? Que... Eh, Distintos sistemas de monedas locales empezaron a aparecer en América Latina, prácticamente en simultaneidad, en Argentina, México, después las descubrimos en Perú y en Ecuador, que eran cosas que iban por los mismos caminos. ¿no? Nosotros en particular eh, adoptamos el modelo argentino del Club del Treque, desde el año 95, 96, pero en el 98 a 2000 fue el momento en que primero lo llevamos a Brasil, mi país de origen, como ya dije, y después a otros países de América Latina, porque en realidad aprovechaba mi condición de profesora de la maestría en administración pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Tuve esa, ese privilegio de pertenecer a un programa de gerencia social que se difundió en América Latina y dije bueno, ahí llegó y se llamó el trabajo que yo compartí con mis compañeros en un evento del de, de INDES del Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Social del de BID se llamaba Barajar y dar de nuevo la nueva moneda social de la red global de trueque solidario en Argentina entonces, ¿cómo seguimos eso? Bueno, en Argentina, desde el año 95 y 96, los clubes de trueque se expandieron con una velocidad creciente y llegaron a 6 millones de personas en el año 2001. Y yo estuve muy comprometida con un compañero que ya no está, Charlie, a difundir ese ejemplo, ese modelo, a dónde pudimos. Los fines de semana viajábamos por distintas regiones de, de Argentina, haciendo más o menos un promedio de tres a cuatro creación de clubes de truque que después seguían solitos y venían a Buenos Aires los días miércoles, que era nuestro día de capacitación, a resolver problemas y a ver cómo lo hacíamos en capital. Y muchas veces traían ellos las innovaciones y las novedades que después difundíamos a los demás. ¿No? Esta es entonces un, una imagen de algunas de las 300 monedas que existieron en la década de los 90 en América Latina esa última que está acá, el azul, es un poquito más nueva, es de los años eh, ya 2010, 2011 pero para mostrar que la idea estuvo permanentemente presente por ejemplo, esta otra monedita acá arriba que tiene unos animalitos es el CHAI del año 2005 del Foro Social Mundial en Porto Alegre, que después lo llevamos a Venezuela en el 2006. Eh, para mí lo importante es que eso pudo ser eh, publicado en un libro que eh, publicamos en el año 2017 en Barcelona, en el Encuentro Internacional de Monedas Sociales quiere decir, quería llamar la atención para el hecho de que monedas sociales que no existían como concepto en el año 2096, eh, en el año 2017, ya son parte de la jerga de las economías alternativas al modelo dominante. Entonces, vamos a volver un poquito atrás. O sea, acá estamos, ¿no? 2000 donde estábamos aquí, eh, llegamos al año 2000, eh, en el cual llevamos ese modelo a Brasil, con la siguiente característica que está subrayada ahí abajo, que es que era moneda complementaria, la moneda oficial, sin lastre, es decir, sin respaldo en moneda oficial. Esa fue, ese fue el modelo, digamos, crudo del no, hacer una moneda que no podía ser controlada porque era un simple mecanismo de intercambio entre las personas que utilizaba papeles con más o menos sistemas de control, pero que eran, digamos, no tenían nada que ver, ningún respaldo en moneda oficial. Es importante contar eso, como ya dijimos aquí, porque es una parte de la historia. Y ahora hacemos un, un salto, ¿no? Porque si bien ese modelo argentino del cruz del trueque, que era moneda complementaria, producida por la gente sin lastre moneda oficial, con el pasar del tiempo, el modelo crudo del trueque en Argentina siguió evolucionando con una dinámica propia que llegó a 6 millones de usuarios en el año 2001, que era equivalente en Argentina a 30% de la población económicamente activa y un 17% de la población total del país. Y la prueba de ese interés eh, del Estado por ese tipo de iniciativas es que hubo ese año 2001, cinco proyectos de ley en el Congreso Nacional ninguno de ellos fue tratado ni aprobado porque en diciembre de ese año hubo también una gran crisis política y financiera que hizo que eh, esa experiencia pasara a un segundo plano. Mientras tanto, en Brasil el modelo moneda palma del banco Palmas Evolucionó a moneda social local con lastre en moneda oficial. Y hizo su recorrido de 2000 eh, en adelante, llegando a ser incluido en la política pública a partir del 2008 oficialmente. Era todavía el segundo gobierno del presidente Lula, cuando se creó ya una red brasileña de bancos comunitarios de desarrollo. Y um, ocho años más tarde encontramos a la moneda social Mumbuca de una ONG uh, articulada con el municipio de la ciudad de Maricá pagando renta básica de ciudadanía. Quiere decir, lo que queremos llamar la atención ahí es que monedas complementarias locales, llamadas monedas sociales, sin respaldo en moneda oficial, siguieron existiendo en Argentina y en otros países, pero en Brasil mutaron, evolucionaron, fueron una especie de emergente eh, que salieron del mismo huevo, ¿no es cierto?, de monedas producidas por la gente. Entonces, siguiente, en, ese, en este momento decimos que hay una red brasileña de bancos comunitarios con más de 130 iniciativas potentes, ya arraigadas con una moneda eh, digital, que se llama E-Dinheiro, E-Dinero, y si googlean van a encontrar muy fácilmente, pero que son monedas digitales eh, con respaldo en moneda oficial, mientras nuestra expansión de la que estamos por hablar ahora es sin lastre en moneda oficial. ¿Y cuál es el papel de la blockchain como sustrato de esas monedas que estamos eh, sosteniendo actualmente en en un colectivo que se llama Colectivo Aviala y y que alberga por lo menos cuatro. Digo, por lo menos porque puede ser que haya alguna de las derivadas de esas que todavía no tengamos conocimiento, ¿no? Por las características de autogestión y autonomía de cada una de esas monedas. Uh, actualmente también es importante decir que desde el año 2020-2021 empezamos a hacer alianzas con bancos de tiempo, porque consideramos que los bancos de tiempo son un un tipo particular de moneda social eh, y con distintos movimientos de transición, como hemos visto ahora en un encuentro en Málaga, en España, donde nos dimos cuenta que hay varias monedas que son monedas tomadas como legítimamente de la transición, no solo las conocidas de Inglaterra, ¿no es cierto? Las, el Totnes, el eh, Bristol Pound y otras monedas que se asociaron como un instrumento de la transición por excelencia. Eh, las monedas de las que queremos hablarles son estas, son cinco de las que vamos a hablar menos posiblemente es el, el pétalo, porque el pétalo entró en una etapa, digamos, de, de reflexión interna, pero igual no compartíamos la tecnología blockchain, como compartimos con las demás monedas, que son el par, el muño, el truque con sol en Uruguay y la luna en Colombia. Esas monedas, o sea, las cinco compartieron los, el programa de formación y las características que le voy a señalar enseguida. Pero las cuatro, par, muy sol y luna, comparten además una plataforma común eh, que corren entonces esas cuatro monedas que son independientes, son autónomas unas de otras, pero comparten una plataforma blockchain que no fue cedida por un, un grupo que justamente fue el que la utilizó primero en moneda par en Argentina. Eh, como ejemplos muy rápidos, sin ninguna pretensión, quiero hablar de esa autonomía ¿no? de las monedas y decir que hay muchas transacciones que se, que se están haciendo, por ejemplo en el mes de agosto en Colombia la moneda luna transaccionó más de 73 mil dólares que para hacer una actividad, digamos, de una red no formalizada siquiera como ONG, me parece que vale la pena recordar. Ahí están las... Eh, las distintos los rubros en los cuales esas monedas se utilizan, o sea, vemos ahí que hay un 4% de alimentos, un 12% de cuidado y lo que llamamos cositas son objetos de reutilización y reciclado eh, que tenemos en casa y que podemos colocar a disposición de otras personas cuando no las estamos utilizando, ¿no? llamamos comida, cositas y cuidados, los, tro, los tres rubros esenciales de las monedas sociales. Eh, igualmente acá es un ejemplo de Ecuador, en noviembre de 2022 tuvimos un equivalente eh, superior a 225 mil dólares en muyos, el muyo es equivalente a, al dólar, y como gran eh, síntesis, más de casi mil muyos emitidos, quiere decir en circulación en la comunidad muyo, y ferias y canastas con alimento agroecológico y comida de calidad cada, cada 15 días. Ferias, eh, digamos, presenciales. Más allá de que hay ferias permanentes por eh, internet, whatsapp o telegram. Eh, Ahí está entonces el ejemplo de Muyu, Muy enviados. Eh, hay, un, hay roles que se turnan en, en el grupo y de eso vamos a estar hablando recién. Cómo es importante y cómo estas monedas desde el programa de capacitación han logrado crecer y mantenerse, ¿no? Ya hace prácticamente dos años, dos años y medio. Eh, algunas de esas lecciones básicas que queríamos señalar son que eh, monedas sociales sin lastre, es decir, sin respaldo en moneda oficial, eh, deben contar con algunas condiciones en nuestra experiencia que son fundamentales. Quiere decir tener grupos promotores fuertes y que esos grupos promotores acepten como desafío permanente la autogestión, que significa rotación de roles y división de tareas y responsabilidades para que el grupo pueda Sostenerse en el tiempo. Esta es una, para mí, de las más importantes en relación a las décadas anteriores. Después, hemos comprendido que las ferias son eh, el instrumento por excelencia que ayuda a visualizar, e incorporar que la escasez es una falsedad del sistema promovida por, por la ideología dominante, pero que en realidad en las ferias vemos manifestarse el paradigma de la abundancia. ¿De, ¿En quién o de quién? De nosotros, de nosotros como prosumidoras, quiere decir, como productoras y consumidoras de comidas, cositas y cuidados sin moneda oficial. O sea, todo lo que les nombré anteriormente significa que han sido intercambios que han aparecido sin eh, uso de la moneda oficial. Otra, eh, otra lección importante de, de estos dos años es que a diferencia del emprendedurismo individual típico de los programas de microcrédito, las ferias permiten hacer una extensión de esta responsabilidad al colectivo. O sea, realmente aprendemos a ser responsables del todo. El todo es nuestra pequeña familia, nuestra pequeña comunidad, de, de, del nodo, del grupo básico en el cual nos interesa no solo lo que necesitamos, sino lo que necesitan los demás. Y es a partir de ahí que se desencadena un proceso creativo de intercambio y de producir no solo aquello que yo sé producir, sino extenderme, ir más allá y ocuparme de la necesidad de los demás. Eh, es otra parte del paradigma de la, de la abundancia, ¿no? Ayudar a vernos como todos partes de, del planeta, esa cascarita sobre el planeta Tierra en la que vivimos integrados a una naturaleza más grande que nosotras y que no siempre eh, sentimos incorporada. Y para eso tuvimos que hacer un salto que fue pasar a la comprensión de estas iniciativas, o sea, cada nodo y cada moneda o la economía de cada persona desde una lógica distinta que no es la lógica mecánica de pongo tres y saco tres o pongo tres multiplico por dos internamente con conocimiento y saco seis, sino lo que nosotros denominamos eh, globalmente la lógica de la complejidad que sobre la cual vamos a hablar que es también uno de los grandes eh, logros que hemos eh, alcanzado, es que no esperemos resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y, y cómo es esa caja negra que es un grupo o una persona o una comunidad o un, un nodo o el conjunto de nodos de un país, ¿cómo lo tenemos que Tratar de comprender y luego diseñar y rediseñar permanentemente. Lógicas de complejidad. No somos máquinas simples, somos máquinas complejas y muy complejas. ¿Y qué, y qué tipos de eh, elementos hemos utilizado? Bueno, muchas herramientas. Por ejemplo, hemos utilizado uh, la práctica durante las ferias y fuera de las ferias, en las capacitaciones de roles rotativos para lograr la autogestión. O sea, hemos uh, adoptado instrumentos como el delibera, que son aprender a decir y manifestar siempre cuando estoy de acuerdo con algo, cuando no estoy totalmente de acuerdo, pero lo podría aceptar en beneficio de no paralizar las decisiones del grupo, o fundamentalmente cuando no estamos de acuerdo y nos sentimos responsables de introducir una alternativa a lo que se está planteando. Por ejemplo, ¿hacemos las ferias los miércoles a las 4 de la tarde? No, pero no solo no, no, las hacemos los sábados a las 10 de la mañana. Ese sería un rojo. Y finalmente, ocuparnos de aquellos que no entienden de lo que estamos hablando e incorporarlos introduciendo todas las explicaciones que sean necesarias de alguna manera en asamblea en privado, en grupo eh, explícitamente haciendo todo lo que podemos para de, de alguna manera eh, incluir a los que normalmente están excluidos de las decisiones eh, practicamos los roles durante las, las reuniones de cualquier tipo, y, o las ferias, ¿no es cierto? Hay siempre alguien que se ocupa de monitorear el uso del tiempo, que se ocupa de dar la palabra o ayudar a que la discusión tenga un buen cauce, y así vamos, hemos logrado llegar a aceptarnos como protagonistas de eh, esa innovación social que son las monedas sociales, Comprendiendo que muchas veces debemos recorrer ese camino de ser considerados como ridículos estos seres que creen que van a cambiar el destino de la economía y de las relaciones sociales utilizando una moneda que sirve entre las personas de pequeños grupos. Porque lo pasamos en Argentina, ¿no? Pasamos de ridículo a peligrosos. Cuando nos volvimos peligrosos en los clubes de troque decidieron empezar a reconocernos como de interés social. Y cuando los gobernantes se dieron cuenta que nosotros estábamos solucionando problemas que ellos no podían solucionar, llegó al momento de la caída en sí y de reconocer como obvio que eso debe ser asumido como parte de la política pública y de ahí los cinco proyectos de ley que les contamos que habían sido eh, parte de nuestras conquistas en el año 2001, antes de la gran crisis. Eh, trabajamos también con esas reglas de juego para buscar si tenemos otras mejores, las vamos a introducir con seguridad, que es que una innovación social para ser transmitida a alguien que no la conoce debe, debe ser hecha de manera siempre muy simple, que sea algo sorprendente, inesperado, que sea algo concreto, y factible, creíble, emocionante, ¿no? Un desafío al cual la gente tenga ganas de participar y principalmente mostrar cómo está funcionando en la práctica ya. O sea, ¿qué es lo que se está logrando hacer con eso? Y ahí está el autor que recomendamos. Es un libro cortito y muy interesante, escrito por dos hermanos, uno de Silicon Valley, y otros del MIT, eh, que escribieron ese libro, ¿cómo? Uh, ¿Por qué algunas ideas triunfan y otras se mueren? Que son la mayoría. Eh, esa es una de las cuestiones. Por ejemplo, ese es un ejemplo que quiero que mostrarles, ¿no es cierto? Cómo entran las personas a una capacitación con dudas y una cierta expresión de curiosidad, curiosidad, uh, un cierto descreimiento muchas veces y dos horas después al final de la reunión miren cómo se transformó y cuántas sonrisas aparecen la sonrisa es la el sinónimo de apertura de a lo nuevo no la sonrisa sale de lo inesperado y de la y de la confianza en de que se puede hacer algo más eh, la otra la otra la otra conquista, ¿no? A la cual llegamos es que como no somos seres simples, máquinas simples, como decimos en la física y en la y en la sociología de los organismos sociales, hay muchas cosas que debemos eh, aceptar cuando los resultados que obtenemos no son los que queremos. Eh, podemos mirar por esas nueve eh, caminos nueva, nueve eh, eh, indicadores, ¿no es cierto? Algo muy grande, no, no funciona, tiene que ser hecho una gran red como fue la Argentina, fue construir a partir de pequeñas unidades autónomas, que se controlaban desde arriba, nunca, siempre de abajo hacia arriba, y así sucesivamente, buscando en vez de equilibrar las cosas, vamos a la 8 ya, de una vez, Buscar el desequilibrio persistente, entender que eh, no es importante llegar a, a algo estable, es importante llegar a algo que se pretende innovador y aceptar la ley 9, que el cambio cambia y que lo que funcionó hasta ayer, capaz que hoy ya no funciona. Entonces buscamos nuevas, eh, nuevas formas, nuevos diseños. Eh, bueno, ahí minuto de silencio para que cada uno que, que escuche eh, ese video, que lo vea hasta ahora, eh, pueda reflexionar y pensar en eh, cómo me suena todo eso. no? Si tuviera que poner los colores verdes, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, de no acuerdo, no estoy de acuerdo y tengo otra explicación alternativa o no entiendo nada. A nosotros nos interesa siempre hacer esa revisión. ¿De acuerdo? ¿Más o menos de acuerdo? ¿En franco desacuerdo? ¿Con qué? Y no entiendo qué me estás preguntando. Importante herramienta que hemos adoptado de nuestros compañeros catalanes. Eh, bueno, esa entonces acá está como la espiral evolutiva. Empezamos con moneda para en Argentina, fuimos a Ecuador y a Uruguay y después terminamos en Colombia mostrando que en pandemia sin movernos de nuestras casas podíamos hacer todo ese circuito que hoy generó yo diría para hablar poquito, no fácil debemos andar por el millón de dólares o euros o francos suizos una moneda fuerte que quieran que signifique que seguro más que eso hemos logrado transaccionar sin intervención de la moneda oficial, por lo tanto, la pregunta es, ¿interesa? ¿Quiero saber más? Eh, acá les voy a dar ejemplos de monedas en papel que existieron, ese es el banco de Mi de Canadá, creo que es el Toronto Dollar de Canadá, del año allá 95, por ahí, esta es la hora de, de Ithaca, del estado de New York, también de esa época, 95, 96, 97. Este es nuestro bonito de capital federal, o sea, Buenos Aires, Club del Trueque, que era una moneda muy sencilla, con muy poquitas medidas de seguridad. ¿Por qué? Y bueno, porque nos conocíamos. Cuando, cuando nos vemos en nuestras transacciones, nadie va a pensar que alguien va a falsificar la moneda. La teoría que envasa ese programa de capacitación que estamos ofreciendo a la Universidad del Bien Vivir tiene muchos autores, pero no quisiéramos dejar, y en esta página falta uno que es fundamental, pero que está más adelante, que es Paul Singer de Brasil, pero en la base anterior a Paul Singer estaban eh, las teorías de la autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela, los chilenos compañeros y maestros, el maestro Fernando Flores, también chileno, con su diseño otológico. En el dominio de las monedas complementarias están, por supuesto, los grandes referentes Bernard Lietar y Margaret Kennedy y otras culturas que nos ayudaron a salir de la lógica tradicional eh, capitalista dominante como la sagrada tradición andina. Más adelante vamos a hablar de ella y otros marcos digamos de los pueblos originarios de la América Latina no bueno ahí ya les hablamos anteriormente de los instrumentos de paradigma de la abundancia que hemos que desarrollamos con esos grupos en en todos los casos y ahí ahí llegamos a Paul Singer el querido maestro Paul Singer que fue secretario de economía solidaria de Tres gobiernos. Primer gobierno Lula, segundo gobierno Lula, de gobierno Dilma Rousseff. Y ahí están en, estas, en estos links para que ustedes quieran, si lo quieren, digamos, escribir y, no, y para que tengan tiempo, ahí les colocamos. Son eh, un prólogo que escribimos al libro del profesor Bernard Lietar, a la versión en portugués. Y el libro está completo en portugués en, esta, en ese primer link. El prólogo con Paul Singer el que escribimos juntos está en el link que se llama Singer Prima eh, SS. Y después los instrumentos de tercera generación de paradigma de, de la abundancia y los sitios de nuestras comunidades autónomas de moneda par, moneda muy trueque con sol y Moneda Luna de Colombia. Eh, ahí están para que puedan después profundizar sus, sus conocimientos. Y volvemos aquí a la importancia de tener presente eh, que cada vez que hacemos un intercambio sin utilizar el otro dinero, estamos ayudando a que nuestra visión de una economía una sociedad integrada a la naturaleza está ocurriendo es importante que, que lo tengamos claro permanentemente porque si no se devalúa ¿no? ese acto de intercambiar con otro elemento eh, posiblemente si lo que haya quedado fuera de esta pequeña introducción como por ejemplo que tiene que ver el uso de una plataforma blockchain. Bueno, ya se lo puedo terminar diciendo. En Argentina cuando hubo la crisis del año 2001, las monedas sociales se colapsaron porque se falsificaron. Y en el año 2017, o sea, pasaron 16 años hasta que hemos logrado digamos, reemplazar el sistema de billetes papel por billetes eh, electrónicos. ¿No? En una teléfono celular inteligente, que acá tengo las tengo cinco monedas. Tengo moneda PAR, Trueque gonzol Muyu, Luna y El dinero de Brasil. Bueno, eso quería dejarles entonces con ustedes esa, eh, esa pequeña introducción a las monedas sociales y estamos abiertas a todas las preguntas que quieran Hacernos a partir de ahora. Muchísimas gracias y hasta pronto. Me da mucho gusto participar en esta cátedra con Claxo y la Universidad del Buen Vivir, eh, ya, porque ya tenemos bastante tiempo reflexionando, no solo desde las epistemologías del sur y la decolonialidad, sino también de cómo poder eh, fomentar y visibilizar. Eh, todos estos saberes y todos estos conocimientos que se gestan en las prácticas, muy particularmente en las prácticas de economía solidaria y en mi caso en las ferias que están dedicadas o abocadas a generar formas de intercambio, formas de consumo y formas de producción diferente. Bueno, yo soy Claudia Yadira, Caballero burja he participado desde hace ya algún tiempo en la Universidad del Buen Vivir y tengo más de 15 años trabajando en el tema de las monedas comunitarias en la Ciudad de México, asesorando también a varios proyectos en diferentes partes del país. Y bueno, pues eh, yo participo. Eh, desde el inicio con la primera moneda comunitaria en México, que fue la red LALOC, y posteriormente eh, con la, el Multitroque Michuca una red que fundamos hace 13 años ya. Y bueno, pues, eh, este trabajo lo hemos realizado en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes, y es un trabajo que hemos eh, querido que sea enfocado, por un lado, a generar comunidades en la Ciudad de México, comunidades entre personas interdependientes, es decir, que nuestras relaciones de la vida cotidiana y de satisfacer las necesidades que tenemos puedan llevarse a cabo en comunidad, con personas en las que confiamos, con personas con las que vamos a entablar un vínculo afectivo y económico. Y por otro lado, también concebimos la idea de comunidad ligada a la ecodependencia, es decir, al territorio, al lugar en el que nos encontramos. Y esto implica eh, pues darnos cuenta de en qué lugar estamos y qué tanto podemos ir generando esa su, eh, subsistencia de nuestras necesidades a partir de lo local. Esto, por supuesto, en una, en una ciudad es muy complejo, por eso nos hemos vinculado, nos hemos aliado con eh, grupos, personas que tienen huertos urbanos, eh, con productores o campesinos cercanos a la ciudad. Por supuesto, incentivar una palabra que para nosotros es fundamental, que la aprendimos de nuestros amigos sudamericanos, que es la de prosumidor. E implica el sabernos personas que podemos producir algo para satisfacer necesidades de los demás, que sea algo que enriquezca a, a los demás miembros de mi comunidad. Y esto eh, cambia eh, realmente la manera en la que yo me concibo, porque entonces soy capaz de adquirir múltiples conocimientos de siembra, pero también de panadería, pero de... Eh, cómo producir conservas, pero de cómo hacer carpintería, pero bueno, yo también puedo aprender mecánica. En fin, o sea, hay, hay una posibilidad de conocimientos y de oferta de lo que yo eh, tengo capacidades hacia los demás. Y este término de prosumidor ha sido para nosotros importante para alejarnos de la idea de mercantilizar nuestros productos en el mercado. Generalmente cuando pensamos en consumidores y productores, pues lo que estamos haciendo justo es producir para vender en un mercado y a los demás los vemos solamente como consumidores. La idea del consumidor es que todos somos productores y al mismo tiempo todos somos consumidores. Esto me sitúa a mí mismo con el compromiso de consumir a los demás compañeros de mi propia red. Y esta posibilidad de consumir a los compañeros de mi red eh, me permite reflexionar sobre mi consumo, sobre si quiero consumir un jabón artesanal o quiero consumir un jabón en una empresa transnacional. Eh, me va alentando a cambiar mis decisiones de consumo a partir de las relaciones de afecto que hago con mis otros compañeros en el multitrueque. Pero bueno, la parte fundamental de nuestra experiencia tiene que ver con la moneda comunitaria. Nosotros concebimos la moneda comunitaria como, como un crédito, como la posibilidad de volver a generar confianza en las relaciones entre las personas. Porque al final el crédito es eso, es la confianza que nos podemos tener entre todos. Cuando yo acepto una moneda comunitaria, lo que estoy haciendo es fortaleciendo ese músculo de la confianza hacia esa comunidad porque yo estoy entregando un producto y me están dando un papelito y yo estoy confiando que ese papelito lo voy a poder intercambiar a su vez con los otros compañeros para obtener algo que yo necesito entonces es algo muy importante que cada vez que utilizamos la moneda comunitaria, en realidad lo que estamos haciendo son vínculos, vínculos de afecto, de solidaridad y de confianza. La moneda comunitaria, entonces, es un símbolo de esos intercambios, de toda esa potencia que tenemos de riqueza y de toda esa posibilidad de tener un buen vivir, justamente. Y bueno, pues la, la moneda comunitaria es una herramienta que nos ha funcionado, nos ha servido para ir saliendo de, por un lado, de la lógica individualista del mercado, en donde cada quien ve por su propio beneficio y tiene que ver sus propias ganancias. Con la moneda comunitaria pasa lo contrario. Acá estamos tratando de generar un mundo en donde, si no tienes dinero, aún así puedes comer. Aún así puedes satisfacer tus necesidades porque tienes productos, porque tienes tiempo, porque tienes habilidades, porque tienes muchas cosas para poder ofrecer. Estamos tratando de salir del esquema de competencia porque ante un sistema donde el mercado plantea la escasez como principio básico y genera del dinero eh, escasez a partir del interés eh, y de la deuda, nosotros pensamos que podemos generar un sistema financiero basado en la cooperación. Basado en la cooperación porque nosotros tenemos la posibilidad de crear, crear nuestros propios medios de intercambio. Si ya tenemos, si ya producimos lo suficiente para vivir, podemos producir también nuestros medios de intercambio y que estos sean cooperativos y basados en la abundancia, no en la escasez. Y Queremos salirnos del, del sistema de mercado porque no queremos tampoco tener solamente productos anónimos que no sabemos de dónde vienen o que vienen a, a miles de kilómetros de distancia de nuestra casa. Buscamos que también sean productos que tienen una cara, que sabemos cómo se producen, que conocemos a las personas, pero que además eh, nos involucramos en relaciones de cuidado con ellos. Pero lo más importante para mí en esta idea de, de salirnos un poco de la lógica capitalista y sobre todo de mercado, tiene que ver con la posibilidad de que nos planteamos en comunidad las preguntas básicas de nuestra vida. Nos preguntamos cómo queremos vivir, cómo queremos alimentarnos, cómo queremos cuidarnos, qué tipo de relaciones de afecto queremos tener. Eh, nos preguntamos qué tipo de... De, de lugar queremos vivir eh, y a partir de ahí vamos creando soluciones y alternativas que pueden ir, sí, por supuesto, desde decisiones de vamos a comprar la productor que trae eh, fruta, o verdura agroecológica, pero va más allá de eso, va hacia un compromiso del lugar y de las personas con las que estoy estable, estableciendo estas relaciones y eso nos permite ser más fuertes justo para eh, apoyar y para crear alternativas y, y apoyar a personas que están haciendo también defensa de sus territorios y de sus ecosistemas. Entonces la moneda comunitaria es un medio para crear comunidad y sobre todo es una herramienta para descubrir en cada comunidad qué significa el Buen Vivir. Hola, eh, buenas tardes y y, bueno, y muchas gracias por primero por invitarnos a, a la Cátedra Abierta del de, de Buen Vivir. Yo soy Javi, vengo de la Asociación Finanzas Éticas Euskadi. Y, y yo soy Tia, que vengo del Carrey, también desde Euskadi, el País Vasco. Y bueno, el, la idea de este vídeo era presentaros un poco qué es Finanzas Aratago, una red que en castellano viene a decir como más allá de las finanzas, que es una red de la que pues varias entidades formamos parte. Y bueno, pues Finanzas Arátago es una red que, que nació hace cinco años, eh, que fue cuando pues, empezamos las, las entidades que conformamos la red, empezamos a, a notar y empezamos a ver en la educación formal, la economía ortodoxa, los bancos convencionales y el modelo de consumo que, que nos vienen vendiendo de, desde siempre, ¿no? pues ya empezaba a tener como un, un espacio muy normalizado para, para escribir un poco su mensaje y, su, y sus ideales dentro de, de la educación formal. Entonces vimos que era importante como poner ese, ese contrapunto crítico, ¿no? Para enseñar que otra economía es posible, que otras finanzas son posibles, que otra banca es posible. Y bueno, es por ello que se decidió montar esta red para crear diferentes recursos educativos para, para mostrar esta, esta otra cara, ¿no? Este tipo de de economías, pues, feministas, economías eh, más enfocadas en el, en el medio ambiente, en, en poner en el centro a la persona y, bueno, y en general, en, en el marco de la economía social y solidaria. Eh, la red la conformamos cuatro entidades, como os comentaba Ichi, que viene del Carcredit, luego tenemos también a, a compañeros de Doico Credit Euskadi, Está también con nosotros eh, la entidad de Economistas sin Fronteras y, y, bueno, y como os comentaba yo, que vengo de, de la Asociación Finanzas Éticas Euskal. Y, y, bueno, igual si nos comentas, Ichi, un poco los pues, materiales que, mm -hmm. que, que tenemos desarrollados vale. y demás. Bueno, trabajamos en, en diferentes sectores. Por un lado está como el sector educativo formal, como ha comentado, como ha comentado Javi. Y para ello desarrollamos tenemos diferentes materiales eh, que ofrecemos al profesorado para que, que puedan incluir las finanzas éticas en, en las asignaturas que, que imparten principalmente de economía, eh, pero bueno que también se pueden desarrollar en, en otras materias. Eh, disponemos de diferente material. Eh, más lúdico, como pueden ser una, una caja para hacer un, un juego de escape, eh, una, un juego de, de cartas, eh, también pues, metodologías como el teatro foro pues, para que después puedan debatir eh, diferentes situaciones pues, que, que están vinculadas a, a las finanzas éticas. Eh, material eh, pedagógico como guías eh, para que el profesorado pueda, pueda utilizar ese material en, en sus aulas, como he comentado. Luego hay diferente material vinculado a podcast, a vídeos muy cortitos que al final pueden ser como impulsores para, para generar el debate en, en el aula. Eh, también podemos realizar o solemos realizar unos talleres de rap, primero haciendo un acercamiento a, a qué son las finanzas éticas y, y otro tipo de, de economías, y después pues, que el propio alumnado pueda, pueda trabajar a través de, de la música esa temática. Eh, a ver, así algún otro documento que, que se me olvide. Eh, por ese lado no, yo creo, y bueno, si no, está la página web. Y luego también tenemos otro tipo de estudios o de investigaciones que, que estamos desarrollando, por ejemplo, un estudio sobre género y desigualdades en, en el acceso a, a los servicios financieros y en el conocimiento también que, que hay. Eh, también sobre los materiales educativos eh, sobre la programación y los manuales que se utilizan en, en economía, en bachillerato y en educación secundaria, sobre los 14 a 16, 17 años. Eh, pues como ha comentado Javi, el tipo de información que se ofrece al, al alumnado. Estamos haciendo como una investigación con un grupo de profesorado eh, con el objetivo de poder elaborar un manual propio que, que el profesorado pueda utilizar en, en sus clases. Eh, estamos elaborando un documental sobre las violencia, violencias financieras. Y, bueno, en abril, vamos a, en abril del 2023 va a haber un foro internacional. Eh, y, bueno, básicamente, ese es el trabajo, pues al final seguir difundiendo el tema de las finanzas éticas a nivel educativo, pero también en, haciendo un impulso en, en la sociedad. Y, ah, bueno, también hemos trabajado con, con alumnado universitario, también en diferentes ferias o haciendo hackathons, de, que es como in, diferentes retos, que se ofrece al alumnado para que puedan resolverlos a través de las finanzas éticas y, y solidarias. Y, y no sé, ¿qué más? ¿Así? Sí, yo creo que eso es un poco el, como todo lo que hacemos. ¿no? La, pues tenéis toda la información disponible en la web, en redes sociales, en Instagram y demás. Eso sabemos que el nombre igual es un poco complicado bueno, porque viene de euskera, el tema de finanzas hará pago, pero bueno, eh, los contenidos son libres, eh, se puede sí. hacer cualquier cosa, entonces pues ahí, ahí tenéis todo lo que, lo que necesitáis o lo que os mmm, genere interés o, o lo que sea. Uh -huh. Pues muchas gracias por escucharnos. <ríe> Eso es, es que ricasco, muchas gracias. Amor. El sistema financiero ha dominado la vida social, con ello ha impuesto una lógica de entender las relaciones económicas y sociales a partir del individualismo, la escasez y la competencia. Esto nos ha llevado como sociedad a una grave emergencia. El colapso climático y la violencia desatada entre los humanos. Las alternativas presentadas en esta clase buscan cambiar de raíz el paradigma económico a partir de la educación y la práctica cotidiana, transitar hacia relaciones de cooperación anclados en el horizonte de la abundancia y la reciprocidad, para crear comunidades que reexisten y crean nuevas formas de vida. The financial system has dominated social life, imposing an individualistic logic based on scarcity and competition. This has led us to a serious emergency, climate collapse and profound violence among humans. The alternatives presented in this class seek to change the root of the economic paradigm, starting from education and daily practice, moving towards cooperative relationships on the horizon of abundance and reciprocity to create communities that re-exist, and create new forms of life.